Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella. El día de hoy veremos balanceo de ecuaciones por el método de óxido reducción o también muy conocido como redox. Vamos a trabajar resolviendo algunos ejemplos y utilizando pasos de resolución para el balanceo por óxido reducción. No siendo más, Comencemos. Primer ejemplo. Tenemos cobre más ácido nítrico, reacciona y produce cobre más óxido de nitrógeno. Vamos a mirar cómo resolver este tipo de reacción. Este es un tipo de reacción redox o de óxido reducción. Entonces, como primer paso, se dice que se debe copiar la ecuación que se encuentra desequilibrada. En este caso, acá tenemos la reacción que está desequilibrada. Ahora Paso. que tenemos la ecuación desequilibrada, vamos a pasar a poner los estados de oxidación. Entonces tenemos lo siguiente. Cuando se encuentra solo el elemento, el estado de oxidación es cero. Ahora miremos el oxígeno. El oxígeno siempre tiene estado de oxidación menos 2. El hidrógeno, no olvidemos que es más 1. Y como necesito que esto se equilibre, acá tendría 3 por menos 2, daría menos 6... Ya tengo 1, para que esto me dé 0 el nitrógeno debe valer más 5 ya aquí tengo equilibrado ahora el cobre aumenta su estado de oxidación entonces es más 2 oxígeno menos 2 y en este caso el nitrógeno va a ser más 2 para poder equilibrar. Paso número 12. Partir la reacción en reacciones parciales. Pero para ello vamos a partir en otras dos secciones. Vamos a llamar un paso 21 1 2-2 y 2-3. Miremos los siguientes pasos. Entonces tenemos el paso 21 Analizar los estados de oxidación. Ya pusimos estado, vamos a analizar. ¿Dónde están aumentando? casero 0 Pasa 2. Y el nitrógeno miremos que pasa de 5 a 2. Entonces, paso 2.2: Identificar los átomos que han sido oxidados y los que han sido reducidos. Entonces, recordemos qué es la oxidación. La oxidación es cuando aumenta el estado de oxidación. Pero para que eso ocurra, se debe perder electrones. Entonces, miremos el cobre. Tenemos que pasó de 0... A cobre más 2 De 0 a 2 aumenta el estado de oxidación Pero pierde 2 electrones Esto es lo que me dice la oxidación Se aumenta su estado pero pierde electrones Ahora miremos la reducción ¿Qué pasa? Miremos que el nitrógeno disminuye su estado de oxidación tenemos que el HNO3 Tiene más 5 y pasa a 2, o sea que disminuye, reducción es disminuir estado de oxidación, pero ganando electrones, de 5 a 2, está disminuyendo 3. o sea que gana 3 electrones, es lo, la diferencia entonces recordemos, oxidación aumenta su estado perdiendo electrones, y reducción disminuye su estado, ganando electrones la diferencia de las dos Ya aquí ya tenemos nuestras dos reacciones parciales paso 2, 3 verificar que se obtengan las reacciones parciales como podemos ver ya tenemos la oxidación y la reducción ya tenemos las reacciones parciales o sea que el paso 2 está terminado vamos a ver el paso número 3 paso número 3 se equilibran las reacciones parciales entonces tenemos lo siguiente también se divide en otras secciones de pasos. Paso 3.1. Se equilibran los átomos excepto el oxígeno e hidrógeno. Miremos. En este caso tenemos el cobre y tenemos el nitrógeno. No puedo tocar ni el oxígeno ni el hidrógeno. El cobre. Acá hay un cobre. Aquí también. Entonces se encuentra equilibrado. Uno y uno. Nitrógenos. Tenemos un nitrógeno. Y aquí también tenemos un nitrógeno o sea que el paso 3.1 se cumple vamos a continuar con los siguientes pasos siguiendo con los pasos seguimos con el paso 3.2 se equilibren las cargas en medio ácido añadiendo iones h más al lado donde falten cargas positivas entonces como podemos ver aquí tenemos tres electrones entonces para poder equilibrar debo agregar cantidad de iones con la misma cantidad. Acá hay tres electrones. Entonces debería agregar 3 iones H ⁇ Entonces 3H ⁇ Para equilibrar. Eso es lo que dice el paso 3.2. Equilibrar cargas de medio ácido. En este caso, entonces, tengo tres electrones. Debo agregar tres hidrógenos. Ese sería el paso 3.2. Miremos el paso 3.3. Paso 3.2. Se equilibran los átomos añadiendo agua y se balancea la ecuación. Entonces, esto generalmente se hace donde hay menor cantidad de oxígenos. Entonces, miremos. Aquí tenemos tres oxígenos y aquí solamente hay uno. O sea que aquí voy a poner agua más H2O. Ahora, y se balancea la ecuación. Entonces, miremos. Acá hay un hidrógeno más 3 hidrógenos, nos da 4 hidrógenos. Ahora tenemos lo siguiente: tenemos dos hidrógenos, entonces debo poner acá el número, nos preguntemos eh, hidrógenos, acá sería 2, 2 por 2, 4, 1 más 3, 4, ya están los hidrógenos. Ahora miremos oxígenos, 3 oxígenos, 1, 2 por 1. 2, 2 más 1, 3. 3 oxígenos, 3 oxígenos. Quiere decir que se encuentra balanceada la reacción de reducción. Vamos a mirar el paso número 4. Paso número 4. Igualar el número de electrones perdidos y ganados. Entonces miremos lo siguiente. Tenemos lo siguiente. Tenemos 2 electrones a este lado de la reacción y aquí tenemos 3. Para poder igualar lo ideal, cruzar estos números este 3 lo voy a poner a este lado y este 2 lo voy a bajar para este lado y efectuamos la operación 3 por 1 nos daría 3 3 por 2 nos daría 6 o sea que aquí ya no valdría 2 sino que valdría 6 3 por 1 daría 3 y ya aquí ya cumplimos con la primera acción. Ahora miremos con la reducción 2 por 1, acá quedaría un 2. 2 por 3 nos va a dar 6. Acá quedarían 6 electrones. 2 por 3 nos da 6 también. 2 por 1 nos daría 2. Y 2 por 2 ya no va a valer 2, sino que va a valer 4. O sea, que este número se convierte en un 4. Ya aquí hemos equilibrado los electrones. Tengo menos 6 y acá tengo 6. Vamos a ver el paso número 5. Paso número 5. Sumar las dos reacciones parciales. Vamos a mirar. Tenemos 13U. Para este lado nos va a quedar acá 13U más 2HNO3 menos 6 electrones más 6 electrones más 6H más y nos genera 13U más 2NO y por último más 4H2O este sería el paso número 5 suma las dos reacciones paso número 6 acortar la reacción y verificarla entonces miremos que acá tengo menos 6 y más 6 esto se me elimina Ah, no olvidemos que aquí estaba más 6H+. ¿Qué nos quedaría entonces? 3CU más 2HNO3 más 6H. Nos produce 3CU más 2NO más 4H2O. Verifiquemos. 3 cobres, 3 cobres. 2 nitrógenos, 2 nitrógenos. Hidrógenos, 2 más 6, 8, 4 por 2, 8. Oxígenos, 3 por 2, 6, 2 por 1, 2, y 4 por 1, 0, 4 más 2, 6. Quiere decir que se encuentra balanceada la reacción, siendo esta la respuesta de mi ejercicio. Quiere decir que aquí hemos concluido el balanceo por óxido reducción de esta reacción que teníamos en principio. Vamos a ver un segundo ejemplo. Vamos a continuar con el ejemplo número 2. Tenemos esta reacción, yoduro de potasio más ácido sulfúrico, me produce sulfato de potasio, yoduro, más ácido sulfídrico más agua. Como podemos ver, esta ecuación se debe trabajar por el método de óxido reducción, ya que por tanteo y error no es tan sencillo hacerlo. Bien, entonces, primer paso, plantear la ecuación que se encuentra desequilibrada, que en este caso, este sería el paso. Para ello vamos a poner los estados de oxidación, no olvidemos, y valdría menos 1, potasio vale más 1, oxígeno menos 2, hidrógeno vale más 1. Como necesito que esto de 0 esto daría menos 8 y esto daría 2. Para que dé 0, el azufre debe valer más 6. Oxígeno menos 2. Potasio es más 1. Azufre, por ende, debe ser también más 6. Y 2, como es diatómico, vale 0 el estado de oxidación. Azufre equivale vale 1. Hidrógeno vale 1. 1 por 2 daría 2. Y azufre daría menos 2. Ya estaría equilibrado. Oxígeno menos 2. Hidrógeno es más 1. Aquí hemos completado el primer paso. Continuamos ahora con el paso número 2, que es dividir la reacción en reacciones parciales. Pero primeramente se dividen los subpasos, no olvidemos. Paso 2.1. Analizar los estados de oxidación. Miremos entonces cómo están los estados de oxidación. Miremos que acá está del menos 1 y aquí pasa a 0. Acá hay un cambio de estado de oxidación. También podemos mirar qué pasa con el azufre acá está de más 6 y acá pasa a menos 2 hay un cambio de estado de oxidación paso número 22 identificar los átomos que han sido oxidados y reducidos ponemos acá la oxidación y aquí voy a poner la reducción vamos a plantear las ecuaciones entonces miremos en la oxidación no olvidemos que oxidación es cuando aumenta el estado de oxidación. Entonces, ¿dónde se aumenta el estado de oxidación? Acá pasa de menos 1 a 0. Acá hay un cambio de estado de oxidación y está aumentando. Entonces tendríamos que caer, está pasando, hay 2, está pasando de menos 1 a 0. Quiere decir, como está aumentando el estado de oxidación, pasa 1. Quiere decir que está perdiendo un electrón. No olvidemos que cuando se aumenta el estado de oxidación, se pierden electrones. Esa sería la oxidación. Ahora miremos la reducción. H2SO4 se convierte a H2S. ¿Qué está pasando acá? Está pasando B más 6 a menos 2, si hacemos esta resta esto daría 6 menos menos 2, esto nos daría 6 menos por menos da más, esto daría más 8, o sea que está, como está disminuyendo, está ganando electrones, pero ¿cuánto está ganando? 8, entonces más 8 electrones, pasó de más 6 a menos 2, y esa sería la reducción, olvidemos que disminuye el estado de oxidación pero gana electrones. Miras que en la oxidación aumenta. Paso 2, 3. Verificar que se obtengan las reacciones parciales. Obtuvimos la reacción de oxidación y la reacción de reducción. Ahora vamos a ver el paso 3. Paso número 3. Se equilibran las reacciones parciales. Ahora, tenemos los siguientes subplazos. 3.1. Se equilibran los átomos excepto oxígeno e hidrógeno. Entonces, tenemos lo siguiente. Vamos a mirar la oxidación. Acá tenemos yodo y acá tenemos yodo. Acá tenemos potasio, pero miremos que acá no está el potasio. Pero si podemos ver, aquí aparece K2SO4. Quiere decir que debo agregar a esta reacción el K2SO4. De esta forma ya tendría el potasio. Entonces, potasio, acá hay 2 y aquí hay 1, por ende acá tiene que estar el número 2. Al hacer yo esto, estoy modificando la cantidad de electrones, puesto que ya no tengo un yodo, sino 2, 2 yodos. O sea que 2 por 1, 2, y esto nos quedaría no con menos 1, sino con 2 electrones. puesto que estoy duplicando la cantidad de yodo. Ahora, como tengo azufre acá, miremos que al otro lado tengo el H2SO4, acá voy a poner más H2SO4. Entonces, tendríamos dos potasios, dos potasios, dos yodos, dos yodos. Y azufres, un azufre, un azufre estaría balanceada la oxidación. Ahora miremos la reducción. Tenemos solamente el azufre. Acá tengo un azufre y acá tenemos un azufre. Por ende, se encuentra balanceada. Tenemos resuelto entonces el paso 3.1. Vamos a continuar con el paso 3.2. Paso 3.2. Tenemos lo siguiente. Se equilibran las cargas en medio ácido añadiendo iones H+, y se balancean los hidrógenos. Entonces tenemos lo siguiente, como podemos ver, existen acá 8 electrones, y como me no equilibrar la parte ácida, debo adicionar la misma cantidad de iones H+, o sea que vamos a adicionar 8H+. Aquí ya tendría equilibrado la parte de las cargas. Ahora, tenemos lo siguiente, acá tenemos 2 hidrógenos, pero acá... No tenemos hidrógenos, entonces vamos a adicionar más 2H+. Y aquí ya tendría balanceado 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. En la parte de abajo, no, miremos lo siguiente, tenemos 10 hidrógenos y aquí nos faltan 2. Pero no vamos a modificar esto, puesto que nos falta adicionar el siguiente paso, en el cual se adiciona el agua. Entonces por ahora lo vamos a dejar de esta manera. Vamos a pasar entonces al paso 3.3. Paso 3.3. Equilibrar los átomos de oxígeno añadiendo agua y se balancea la ecuación. Esto generalmente se hace donde hay menor cantidad de oxígenos. Como podemos ver, pues la parte de arriba no hay problema, pero en la parte de abajo tengo oxígenos pero aquí no tengo nada. O sea que aquí vamos a adicionar el agua, entonces más H2O. Ahora sí vamos a balancear la ecuación. Acá tengo 4 oxígenos Acá no tengo oxígenos Añado entonces acá el número 4 4 por 1, 4 Y me quedaría balanceada la parte de oxígenos Miremos ahora si están los hidrógenos balanceados 2 hidrógenos más 8 hidrógenos Nos daría 10 2 4 por 2 nos da 8 8 más 2 da 10 Hidrógenos Quiere decir que está balanceado Miremos la parte de arriba 4 oxígenos 4 oxígenos, quiere decir que ambas reacciones están balanceadas, miremos ahora el paso número 4, paso 4 dice que se deben equilibrar las cargas, en este caso miramos la parte de hidrógeno y la parte de oxígenos y vemos que ya todo está balanceado, vamos a pasar ahora entonces al paso número 5, paso número 5, se igualan el número de electrones perdidos y ganados, vamos a mirar entonces. Acá tenemos 8 electrones, acá tenemos solamente 2. Para poderlos equilibrar, debemos multiplicar un número que los iguale. Si acá multiplicamos todo por 4, esto nos daría 8. 8 y 8, y quedarían equilibrados. Entonces vamos a multiplicar acá por el número 4. De forma práctica, a veces es necesario cruzarlos, multiplicar acá el 2 y el 8 arriba. Pero como podemos ver, es mucho más sencillo multiplicar solamente por 4. 4 por 2 nos daría 8, sea acá quedaría el número 8, 4 por 2 nos da 8, aquí 4 por 1 nos daría 4, entonces corregamos acá, nos quedaría más 4, 4 por 1 nos da 4, 4 por 1 nos da 4 y 4 por 2 nos daría 8. 8 iones H más. Bien Ya de esta manera podemos ver Que están equilibrados los electrones Menos 8 y más 8 Pasamos a revisar el paso 6 Paso número 6 Se suman las semireacciones. Vamos a sumar entonces ambas reacciones 8Ki Vamos a poner acá 8Ki más 4 más 1 nos daría 5H2SO4. Menos 8 y más 8. Pues si los contrarios se cancelan, eso daría 0. Nos faltaría solamente más 8H+. Ahora, ¿qué nos queda? De este lado, 4 y 2 más 4K2. SO4, más 8H+, más H2S, y por último tenemos más 4H2O. Séptimo paso, se acorta la ecuación. Como acá tengo h 8H+, allá también lo puedo cancelar. ¿Y qué me estaría quedando? Nos quedaría 8Ki más 5H2SO4 que me produce 4I2 más 4K2SO4 más H2S más 4H2O. Podemos verificar si la ecuación se encuentra balanceada. 8 potasios, 8 potasios, bien. 8 yodos, 4 por 2, 8, muy bien. Azufres, 5, 4 por 1, 4, más 1, 5, muy bien. Hidrógenos, 5 por 2, 10, 2, 4 por 2, 8, daría 10. Oxígenos, tenemos 4, por 5 20 y acá tenemos 4 por 4 16 y más 4 nos daría 20 quiere decir que la reacción se encuentra bien balanceada siendo esta la solución del ejemplo número 2 es importante tener en cuenta toda esta serie de pasos puesto que nos dan un orden y una secuencia para no cometer errores en la, el balanceo de la reacción, es de tener muy presente y tener mucho cuidado con las multiplicaciones, sumas y restas, puesto que un error en un número nos puede traer problemas en el balanceo de la reacción. De esta manera concluimos este video. Si te gustó mi video no olvides compartirlo en tus redes sociales. De igual forma, dar me gusta y suscribirte a mi canal si es la primera vez que ves